Gracias, mía. Un honor estar acá. Hola, mi amor. Aunque no lo crean, quería ser entrenador de orcas y delfines. Sí, durante dos años tuve, fija esa idea en mi cabeza. Gracias a Dios, mis viejos tuvieron la sabiduría de enviarme a un curso de té vocacional, donde claramente salió que no lo tenía que hacer y que me tenía que dedicar a Haití. Y así fue como empecé, en el mundo de Haití. yo siempre fui muy inquieto eh, y me aburría muy rápido de los laburos, cada un año, o año y medio cambiaba, hasta que tuve un problema físico. Me tuve que operar, ahí está, puede fallar, me tuve que operar de la cadera. Acá estoy con el camillero y mis viejos en plena operación y apenas terminó la, la operación, y me tomé una licencia y dije: basta, yo no trabajo para nadie más. Justo en ese momento estaba en una cueva financiera en plena florida de corrientes, sin ventanas, sin poder respirar. Y dije: nunca más acá. Y así fue como arranqué mi primer proyecto, H Software, eh, así lo llamé. Era la típica empresa donde hacíamos de todo: ¿sí? proyectos chiquitos, medianos, grandes. Yo primero los agarraba, después veía cómo los hacíamos en una especie de pulpo y gracias a Dios nos empezó a ir un poquito bien y empezamos a tener cada vez más clientes. Pero tuve la, la buena o mala suerte, eh, ustedes lo dirán, de meterme en un nicho muy, muy especial que era el nicho de plataforma de e-commerce para la gente de once y flores. ¿sí? Donde cuando uno va y quiere negociarles un precio o decirles mira mis servicios valen 50 ellos te dicen no lo tuyo vale 40 y te lo pago en tres cuotas en tres cheques a 30 60 y 90 días muy especiales y muy difícil de ganarles y así fue como empecé a tener cada vez más carga administrativa en mi empresa y dije bueno basta de usar el Excel empiezo a buscar algún software para para poder manejarlo y buscando algo que sea triple B, bueno, bonito y barato, nunca lo pude encontrar. Eh, y también empecé a tener cada vez problemas, están dando solo, de este tipo, que son eh, cheques sin fondo, ¿sí? Y, y por eso con el auge de la facturación electrónica en el 2015 dije, armemos esto, armemos algo para manejarlo internamente. Y así fue como nació Contabilium. Eh, lo empezamos a de desarrollar en mi tiempo libre y con algunos chicos de la, de la consultora. Yo en ese momento no tenía hijos, así que tenía mucho tiempo. Y se lo mostré a uno de mis clientes. ¿Sí? Se lo mostré me dijo, uy, Lean, está buenísimo. JP se llamaba. Che, Lean, está buenísimo. mono hagámoslo. ¿Y qué hicimos? hagamos un plan de negocio. El plan de negocio lo armamos en cinco minutos. Era un éxito. Dijimos, consigamos 50 clientes y esto es un kiosquito. ¿Qué puede fallar? 50 clientes, 4 por mes, 1 por semana. Y falló todo. <ríe> Esa es la verdad. Entonces, ¿qué hicimos? Contratamos a una agencia de marketing para que nos diseñe el logo, página web, todo con, eh, a todo trapo. Dijimos, vamos a empezarlo a vender. Como en habíamos encontrado un buen nombre, Contabilium, se lo salimos a vender a contadores, que es muy difícil, un nicho muy difícil de salir a vender. No solo eso, sino que contratamos una persona para que se lo salga a vender a los contadores. Un tipo call center llamando todo el tiempo. Y así, ah, y contratamos una agencia de AdWords donde, desde el día uno, invertimos plata, con un presupuesto muy alto en ese momento, 15 mil pesos, imagínense, ya hace 10 años, muy alto, claro. Y en 8 meses nos fumamos toda la guita, más o menos. Eh, y, y, bueno, tuvimos que pivotear. Pivoteamos, eh, pero durante ese año fue bastante duro. Y, y además, mi socio, había un solo cliente trajo en 8 meses. Tremendo. Era el comercial, imagínense. Eh, pero bueno, gracias a Dios pudimos pivotear a tiempo. Nos dimos cuenta de los errores y fuimos creciendo. Así como, como experiencia o qué cosas no volvería a hacer, primero, armaría un buen plan de negocios y lo, y lo recontravalidaría. Eh, buscaría un buen socio ¿sí? y averiguaría antecedentes de ese socio. Y por sobre todas las cosas, por antes de empezar a gastar plata, eh, lo probaría y testearía el mercado. Porque eso fue algo que nunca hice. Eh, lo nuestro fue todo más sobre la marcha. Creo que esa, esas tres cosas eh, fueron las más groseras que, que hicimos y que no volvería a repetir. Gracias a Dios, acá como ven, con el tiempo, pivoteamos, le encontramos la vuelta, crecimos. Pero si hay algo que se mantiene, es que... Nuestras cagadas ya son internacionales. Eh, abrimos operaciones en Chile, Uruguay y, bueno, y acá en Argentina, pero errores seguimos cometiendo, nada más que tienen otro nivel. Así que, no. gracias.